Esta es una instalación artística titulada, Casa de León, ubicada en Puerto Alegre, Brasil. El autor es Enrique Oliveira, de Brasil. El artista inició como pintor abstracto, como por ejemplo esta otra obra, titulada Sismogénesis. Las obras de Enrique Oliveira son caóticas, muy coloridas, donde refleja un continuo interés por el linaje de la abstracción. Las esculturas e instalaciones artísticas están hechas de madera, corcho, metal y ramas. Las obras buscan denunciar la degradación y degeneración que ha sufrido la naturaleza, asociada a la decadencia social de nuestro tiempo. Oliveira ha construido y expuesto su propio lenguaje artístico, que la ha valido todos los reconocimientos internacionales que un gran artista se merece. Gran parte de sus obras quedan como colección permanente en diferentes instituciones y museos de bellas artes. Si deseas conocer más sobre la vida y obras de Enrique Oliveira, visita Blogarte Plus.